Hasta ahora lo que ha planteado el, el Ejecutivo es establecer en qué punto estamos, qué es lo que tenemos hoy día, en qué, cuál es la situación que tenemos hoy día desde el punto de vista del de respeto al medio ambiente, conciliando qué es lo que tenemos en materia de avance y crecimiento, qué es lo que tenemos en materia de eh, crecimiento económico, en materia de empleo, de, de desocupación, de oportunidades. Eh, lo más difícil es establecer el, el momento en que estamos. Y eso, en eso estamos trabajando el, los distintos ministerios. Y sobre todo estamos construyendo, por ejemplo, la nueva institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística, que es clave para definir en qué punto estamos y qué es lo que tenemos que seguir desarrollando. Si nosotros vamos a fijar metas, tenemos que saber desde qué punto es la partida. Y en eso creo que Chile ha sido uno de los países que ha comprometido de manera más seria, de manera eh, con mayor compromiso, el cómo vamos eh, haciendo nuestra tarea desde los distintos órganos del Estado. Clave es saber en qué punto estamos y a qué punto vamos a llegar. El desafío, aparte de determinar el punto de partida, es cómo logramos que cada uno de los ministerios establezca estrategias y, y políticas públicas que recogen lo que ha planteado el Concierto Internacional en esa materia. Eh, cómo logramos a, en 15 años o en, en 12 años, no es cierto que nos quedan para el 2030, Cumplir las metas que vamos a fijar. Y esas metas tienen que ver con el avance que tenemos. Por eso que es tan importante el conocimiento de que en los próximos días el gobierno va a dar a conocer a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es la Subsecretaría de Desarrollo Social la que está encabezando el concentrar esta información para saber el momento en que estamos. Estamos juntos en un momento de cambio de gobierno. Entonces aquí hay un enorme desafío que el nuevo gobierno que va a tener la información del momento en que recibe el país, del modo en que recibe el país, de la situación del medio ambiente, de la situación de crecimiento, de la potencialidad de desarrollo, de cómo está la industria, de cómo está la infraestructura, de cómo están eh, las condiciones de educación. Eh, creemos de que a partir de allí vamos a tener que eh, establecer las metas en cada uno de los ámbitos que eh, nos plantea el, el, el desafío de cumplir con eh, este programa. Primero, tomar conciencia de que el Congreso es un actor responsable también del cumplimiento de estas metas. No es solamente que los parlamentarios puedan estar participando en las comisiones de las que conocen y son especialistas, sino que además tienen que ser eh, inclusivos tienen que ser más integrales y esas políticas públicas, ese, tiene una gran responsabilidad el Congreso Nacional en que esas políticas públicas consideren la integralidad de las decisiones que se toman y de los proyectos que se están aprobando y de ir cumpliendo metas y hacer participar eh, al Congreso Nacional y a la comunidad porque esto no es solamente la labor de los parlamentarios de legislar, también es representar. Y eso tiene que ver con el debate que tiene que darse en el país. Este no es un compromiso solamente de las instituciones del Estado, es un compromiso país. Y por tanto hay que crear conciencia y hacer participar a los distintos niveles de la sociedad en poder cumplir esta meta.